Hola amigas y amigos de Clotofilia, hoy les quiero presentar este dispositivo de seguridad que es el Varia RTL510 de Garmin. ¿Para qué nos sirve este dispositivo? En principio es un sensor que nos va a avisar qué tan cerca o lejos viene un automóvil y también qué tan rápido viene detrás nuestro. Es un super aliado para quienes hacemos ciclismo de ruta o también para quienes viajan por la carretera. Cuando tú enciendes el Varia se sincroniza ya sea con alguno de los dispositivos Edge que son los que se utilizan para la bicicleta o con algún dispositivo para correr como el Forerunner En ambos te va a dar una señal acústica en el que te anuncia que ya viene un vehículo detrás de ti pero en la pantalla también vendrá un punto que se va moviendo en tiempo real conforme se va acercando el automóvil En los dispositivos que tienen pantalla de color también se va a hacer una diferencia entre el amarillo o el rojo, dependiendo qué tan rápido está acercándose este vehículo. Con esto tú puedes tomar tus debidas precauciones para orillarte con tiempo. Estamos hablando obviamente de cuestiones de seguridad cuando el automovilista ya no tomó las propias precauciones que nos deberían de dar, que es rebasarnos con un carril completo de distancia. Además de ser un sensor, el Varia tiene una muy potente luz que tiene tres modos de iluminación. La primera es una iluminación nocturna, luego tiene un modo nocturno intermitente y un modo diurno que es todavía más potente que la anterior porque es para atardeceres o para pedalear de mañana no se recomienda utilizar el modo diurno para las noches porque puedes deslumbrar tanto a tus compañeros de ruta como a los conductores de vehículos existe la posibilidad de comprar el Varia solo o pedirlo con un monitor que solo te va a mostrar las señales de qué tan cerca y qué tan rápido vienen los autos a comparación del modelo anterior que era un modelo horizontal el Varia ahora viene en un modelo vertical mucho más aerodinámico y que no interviene con el pedaleo. Es importante mencionar que se puede adaptar tanto a tubería normal como tubería aérea. Así que ya saben, un muy buen aliado para cuando entrenas en la carretera, sobre todo en aquellas carreteras que tienen muy poco flujo vehicular y uno pierde el estado de alerta y nos puede sorprender. Cuando un automóvil se acerca a nuestra bicicleta, el Varia va a subir la intensidad y va a parpadear más rápido para poder alertar al automovilista que estamos enfrente de él justo el momento en que pasó y también la alerta sonora Incluso nos marcó al ciclista que rebasó. Y si nos están viendo también automovilistas, recuerden que al ciclista en la carretera se le debe tomar en cuenta como si fuera otro vehículo y rebasarlo siempre con un carril completo. Gracias y nos vemos por las carreteras o por este canal.